Hoy, 30 de julio, Corporación Tamar se une a la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas. es el último día la Corporación Cámara en Superio Empleo. Los mejores trabajos de este país los tenemos nosotros. Trabaje la mitad, guáenos el doble, es en Aquí le estamos presentando a la gente una oferta de trabajo muy importante para su vida porque generalmente la gente vive estresada, el sueldo no les alcanza y le estamos haciendo una promoción. Sin compromisos, entonces estamos ofreciendo un buen empleo, un buen trabajo, y eso es lo que le estamos diciendo a la gente. Por los papeles no se preocupe, nosotros le hacemos los trámites, solo tiene que decir sí. Están diciendo algo como muy fácil, como que vaya hacia el exterior y gane plata, pero en realidad, con qué fino. Yo veo que están con los ojos vendados, que sí puede inducir al engaño, que es como realmente se llama a la gente para allá. Creo que es muy importante hacer uso del lenguaje artístico y de los performances de las campañas que den mensajes directos en distintos puntos de la ciudad, de las ciudades y, y del mundo. No Comas Cuento, Pilas con la Trata es una campaña que promueve Corporación Tamar basada en el cuento de la Cenicienta de los hermanos Grimm. Joven, acércate, te estamos ofreciendo gran oportunidad de trabajo en el exterior. Necesita mejorar sus ingresos económicos, acérquese. La Cenicienta no solo es un cuento de hadas, es una realidad sobre trata de personas. ¿Te gustaría estudiar y trabajar en el exterior y así aumentar? Señor, los... cansado de andar sin plata, llámeme, búsqueme, sea usted su propio. Una gran jefe? oportunidad en el exterior de empleo. Ven, acércate, es tu gran oportunidad. hay que seguir haciendo muchas acciones y sumar y sumar y sumar más gente para que también se sensibilicen y sepan y estén atentos porque este flagelo de la trata de personas no respeta ninguna condición social. Me obligan a pedir limosna, ayúdeme, por favor. Somos Corporación Tamar y estamos conmemorando el día mundial contra la trata de personas. ¿Sabe a qué se refiere como tal la trata de personas? Claro, la trata de personas es la explotación con fines comerciales, sexuales o laborales de las personas y de los seres humanos. Eh, yo quería contarles que la trata de personas no solo se trata con fines sexuales, también la mendicidad, eh, explotar en trabajos pesados como minería, sí, etcétera, sí. etcétera. eso también es trata de personas. Claro. En Colombia hay grandes eh, problemas de trata de personas y es, hoy estamos en el Día Mundial de la Trata tratando de sensibilizar a la gente para que no coman cuenta y estén ojo con la trata. Bueno, Entonces, muchísimas amable, gracias, gracias. gracias. Es Esperamos que eso sea efectivo para todo el mundo. Ayúdanos a combatir la trata de personas. Es un delito contra la humanidad.